hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube bueno chicos hoy tenemos eh, vamos a ver lo que tiene que ver con esta caravana de comercio eh, la verdad es que no vi nada todavía a nivel juego quiero verlo con ustedes directamente así que vamos a meternos ya de lleno acá dice caravana de comercio el evento termina pronto consigue los paquetes que, los paquetes que quieras antes de que se acabe el tiempo ok así que bueno vamos a ver eso eh, no quedan paquetes, listo buenísimo se terminó el evento eh... Touchdown No Posta que no, no, no me interesa Y esto vale, un millón de créditos Bueno, eh, no, voy <ríe> no voy a decir nada No voy a decir nada, boludo No quiero ser malo A ver, vamos eh, pará Vamos a mezclar, a ver qué onda No, boludo No te puedo creer El T-34-3, no lo tengo Alquilar por 7 días Eh... Paquete te restante, acá te va marcando lo que hay todavía. O sea que nadie todavía pagó esto. ¿verdad? Sí, no, no es un mal tanque. De hecho, está bueno, está buenísimo. Pero alquiler, no. Prefiero que me cobres, no sé, por decir algo... 10 millones de crédito, pero... Y me los tengo. Pero para tenerlo así para alquiler... Pff. ¿De qué me sirve, no? ¿De qué me serviría en un supuesto caso, diría alguien por ahí? Eh... Vamos a ver qué más tenemos, tenemos el T22 Medium, que bueno, sí, lo quiere todo el mundo, pero es imposible, bro. O sea, pensá que... pensá que cuesta 22.000 bonos, rey, 22.000 bonos, ¿de qué me estás hablando, bro? Sí, está bien, te o así sea, sí está el descuento del 25% y todo eso, pero es que igual, boludo, no, no, es imposible, bro. Es imposible, por lo menos para mí, ¿no? O sea... A nivel, yo personal, yo personalmente no, no puedo. La verdad es que no puedo permitirme ese gasto. Son 25.000 bonos. Es un montón. Pará, vamos a una cuenta sencilla y cortita y al pie. Suponiendo que el máximo es el 25%, ¿no? Vamos a suponer eso. Bueno, que de hecho es el máximo. El 25%. Vamos a ver, 25.000 por 25 igual dividido 100. Son 6.250 menos 25.000. O sea. Se termina costando, en su máximo descuento, si es que no mal entendí que tenés hasta 25% máximo, eh, 18.750 bonos. Yo tengo 13.900. Que tampoco es poco. Poco es mucho pero esto Igualmente me parece que está bueno el tanque. Sí, está buenísimo. Eso ni hablar. Vamos a analizar un poquito el tanque para que ustedes, los que tienen algún tipo de duda, eh, lo puedan más que nada desmitificar y darse cuenta de lo que es el tanque. Eh... Bueno, es un, un prototipo del 49 y bla, bla, bla. Bueno, tiene cuatro tripulantes. Pega 320, penetra 264, lo que no está nada mal. 264. Tiene un cañón de 100 milímetros y 330 con la otra munición, lo cual está excelente. Está buenísimo, la verdad me gusta mucho. Está muy bien, tío. 330, 64 Muy buena prestación, tiene. Bueno, recarga unos 7,19. Así pelado. O sea, tiene un DPM brutal. Porque esto se puede estar llevando. Si lo pones con equipamiento morado y todo, debe estar unos 5 y pico. 5 segundos y monedita. Eh, velocidad de giro gira bastante bien. Bueno, ángulos como siempre, los rusos, menos 5. estéticamente es muy bonito. Es muy chatito, boludo. Es como un 140. Lindo. Más lindo. No sé, me gusta. Eh, dos minutos. Eh, dos minutos. ¿Te imaginas? Dos segundos en apuntar. 0.36 de dispersión. DPM 2670. Ya te digo, es una bestia. Equipado de estar recontra zarpado. Eh, después, que tenemos? 100 de chasis. Bueno, te entra todo. 2.30 de torreta. tiene que tener cuidado, pero puedes rebotar algún tirito. Eh, 20, casi 21 de movilidad. 55 marchas hacia adelante. Camuflaje, bueno, normal de los medianos. Se puede llevar unos 400-500 seguramente. Y rango visión 400, lo cual es un montón. Es un montón, chicos. A ver, el tanque sí está bueno. Está buenísimo. O sea, está bastante bien. Pero, eh, bueno, nada, ya te digo En ese caso, en este caso en particular 18.750 bonos En el caso que sea eh, El mayor descuento posible Me parece mucho Para, para, para mí, no o sea, si los tenés gastarlos Bueno, mezclamos una vez más Y ajuste de apuntado por 10 75.000 créditos Bueno vamos ¿tira, Tiramos una Tiramos una, a ver qué pasa, a ver qué sale para la bola, no. Va, tiramos dos, tiramos dos. Tiramos dos. Eh, sí, sí, me aclara esta porquería. Me costó una cara, Bueno, me tocan los dos. Dos tanques me tocan, eso está bien. El T22 está bueno. Eh, alquilé por 7 días, no me interesa. Ya dije. Igual eh, el STRB81. Eh, es un Centurion. Está ahí, una mezcla. Es una, un híbrido de todo. 1.500.000. A ver qué me toca ahora. La misma cagada. Bueno, me, me cagaron. Literalmente me acaban de cagar 150.000 créditos. No es una partida, tampoco es mucho. O dos partidas, por pero, él Pero bueno, chicos. Esto es el, la caravana de comercio. A ver. A ver. Vamos a poner las, los tantos en claro, ¿ok? Eh, a mí lo que me parece esta caravana de comercio... Es que... Realmente hubiese algo bueno que pongan directamente el black market. Yo la verdad es que no entiendo bien las mecánicas, no solamente del juego, sino ya no entiendo las mecánicas que van por fuera del juego, la de los eventos tampoco. Eh, o sea, díganme, me encantaría posta que me dejen en los comentarios eh, cuál es el evento que más les gusta. Si este, este caravana de comercio por lo que están viendo hasta ahora, o cuando ustedes ya vean el video, capaz que a la tarde, a la noche o mañana. ¿Qué les gusta más? Este evento así, caravana de comercio. Lo que so, o lo que es eh, Black Market. Bien. Porque para mí lo que hicieron fue desdoblar el Black Market en dos. Subastas, ¿se acuerdan? Bajo el martillo. Subastas. Y caravana de comercio. Las dos juntas era el Black Market. Para mí el Black Market estaba buenísimo. Porque duraba un montón. Generaba muchísima expectativa. A nosotros los que de contenido nos ayudaba un montón. Porque... A ustedes les interesa, y si les interesa a ustedes, los videos tienen muchas vistas, muchas reproducciones, y además nos permiten a nosotros analizar tanques o diferentes cuestiones que van saliendo a medida que van sacando las diferentes ofertas. Yo la verdad que se dice, es lo que se dice, no hay nada confirmado ni mucho menos, pero es lo que se dice, que supuestamente el Black Market no va a estar más. De manera oficial, por parte de Wargaming, no se sabe, no nos confirmaron eso tampoco, pero... Si tomaron esa decisión para cambiarlo por esto La verdad es que a mí me parece a ser respetuoso Me parece que están mal, que están errados, que están equivocados Es una opinión personal Tal vez todos en los comentarios dejen No, Nando, está mucho mejor esto que el Black Market A mí me encantaba todo lo que envolvía el Black Market Desde que no se sabían las ofertas que iban a salir Hasta que iban a hacer cosas raras Sí, ahora tenés la Foch, tenés todo eso Pero es que... No sé, bro Me gustaba más el ámbito, el ambiente, toda esa parte oscura, la historia, incluso la del pelado. ¿Quién no se sabe la historia del pelado de Brazers? O sea, todos, boludo, todos, todos, todos. Entonces, bueno, nada, eso, chicos. Para mí, mi opinión es esa. Con respecto a la caravana en sí, me acaban de cagar 150.000 créditos. Es Está dentro de lo permitido, está dentro del juego. Es, digamos, es como una moneda al aire que vos tirás. ¿Me podía tocar la Foch? Sí, me podía tocar otra cosa, sí. Si quieren, tiramos una más. A ver, tiramos una dos más. Eh, para que ustedes vean, a ver, si les conviene o no y para que ustedes vean que yo tengo 49 millones de créditos a ver, no me modifica no me cambia la vida que me saquen 300.000 créditos ¿entendés? pero tal vez a vos, que tenés los créditos contados y encima te dan créditos, eh, perdón te dan tanques para que puedas comprar por créditos entonces, tal vez sí puede que te caiga un poco, ¿entendés? Eh, para que voy de acá, porque encima se cuelga esto eh, que debe, debe estar lleno de gente a ver, vamos al evento. A ver si desde acá entra. Bueno, desde acá entró. Si ya saben, si no les entra acá abajo, van a tienda y hacen eso. Vamos a mezclar. ¿Qué hacemos? ¿Dos más? Es como si estuvieran en directo, yo los escucho, boludo. Es que los escucho. Dale, ando, dos más, dale, dale, boludo. Vamos, a ver, dale. Ajuste de mira. Bueno, el morado. 4845 y los 10 este de apuntamiento. Si quiero por este me lo compro por 5.000 directamente, o sea, no me interesa. Por 4.845, sí, te dan por, por esto. A ver, te están haciendo un descuento, sí. Eh, 150, 165 bonos. Más o menos te descuentan. Por lo que cuesta esto más esto. Sí, porque este solo cuesta 5.000. Mm, yo paso, de verdad. Ah, mirá, tenés el descuento acá, claro, el de, el de like. Este me gusta, yo voy a dejar mi like ahí, me gustó. Para aquellos que quieran tener algún tipo de... Pero no me pongas el ajuste de mira o el sin Por lo menos, eh, la barra de carga, que es lo que más se usa. No, no, te pones el ajuste de mira que es... Bueno, eh, mezclar. Dale, mezclamos de nuevo, a ver. ¿Ya cuánto perdimos? Cien eh, 75 por 3. Eh, perdimos 225 mil créditos. El Kaiju. El... el ¿Cómo se llama? El, el, el camuflaje El estilo 3 ese no me salía El estilo Kaiju, 4500 Para el Type 5, un vehículo que hoy en día Está totalmente desfasado Que no se usa, o sea, ahora sí lo vamos a ver Ahora van a decir, si sí, Nando no, yo lo uso todavía Bueno, está bien bro, está bien Yo no te digo que no, pero No sé boludo bueno, La verdad es que no tengo el Kaiju, no me interesa tenerlo Tampoco para nada, entonces vamos a seguir mezclando, ya perdimos cuánto? Eh, 225 más 75, perdimos 300.000 créditos sigamos dale qué es esto? el m41d, eh, bueno el bulldog eh, chino tanque ligero versátil, yo de versátil a este no lo veo nada eh, no es que sea malo chicos, no estoy siendo malo, estoy siendo realista boludo es que este es el Bulldog eh, alemán, el M41 O sea, nada más que en vez de ser De allá es eh... No sé No sé qué decirte, pero yo la verdad es que Decime que tiene Se mueve bien, pero es un mediano esto boludo. Al fin y al cabo se termina siendo mediano porque Tenés que enfrentarte contra vehículos tan ligeros Y tan ágiles que este se re quedado para mí Igual se mueve bien, no te digo que se mueva mal Pero es muy muy armatoste, muy grandote eh, No lo tengo igualmente a ese eh. No lo tengo No lo tengo eh, No sé si comprarlo o no Más que nada por una cuestión de colección eh, No sé, no sé qué hacer O sea, estoy seguro Estoy seguro que si lo compro Otra vez que si lo compro no lo voy a no lo voy a usar en la vida o sea o para boludear, boludear alguna vez eh, ligeros de tier 8 este es muy parecido o sea no es igual no es igual igual pero es que es muy similar es muy similar digamos el otro pega 170 te este pega 240 eh, la potencia es bueno el otro tiene más rápido que este. este tiene 20 92 este no lo recomiendo pero ni loco a mí no me gusta nada 20 de potencia es lo que es más mediano se mueve más rápido que esto bueno, vamos a comprarlo, vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo y vamos a, comprarlo y vamos a ver qué, qué tal. Capaz que lo saco para probarlo y después... Tal vez alguno me pida alguna Alguna referencia del tanque. Che, boludo, sale alguna vez si qué hago. Lo compro, no lo compro. Tenemos eh, 152.191 de oro. Vamos a comprarlo. Ya está. Sí, compramos. Dale, va. Listo. Eh, perfecto. Bueno. Comprar otro paquete. Bueno. La Foch. Una bestia, boludo. Una recontra bestia. ¿Quién no, se, ¿Quién no se compraría este foch? Ahora, eh, 20.000 créditos. Y no hay corazones. O sea, que es lo que vale. Punto. A comerla. Vamos a mezclar uno más. O dos más. Vamos a mezclar dos más. Si vengo diciendo dos más hace una hora, boludo. Me da que sin créditos. Eh, Nando, no se lloró, boludo. Tiene 48 millones, hijo de... El Rudy, cinco palos. Bueno, este Rudy, la otra vuelta me acuerdo que me contaron la historia... Creo que Chapo me había contado la historia de... ¿De dónde era? Es como un de una serie, algo por el estilo, ¿no? A ver. Uh, ¿Ves? Ahí viene el perro, boludo. Una serie polaca, algo por el estilo. Pero tiene doble nacionalidad. Creo que tiene una nacionalidad polaca y el y la soviética. Y este era el tanque que usaban en la serie, algo por el estilo. Tampoco lo tengo al Rudy, ¿ves? Este nunca lo tuve. Al fin y al cabo es un cañón de 85. Eh, es el T-34-85. O sea, no hay más El de línea o el medium Más o menos anda por ahí Bueno, el medium, el M, sí. el, M el medium no, el 85M, sí Es el 85M, nada no, más que No lo tengo ¿Qué va a hacer un buen coleccionista? Vamos a comprarlo lo Compramos No sé qué estoy haciendo, chicos Les pido perdón Es un desastre, boludo Soy malísimo Esto me pasa siempre, boludo eh, conductor, no sé qué... sé que bueno, está bien. Claro, sí, porque te tiene que dar las dos nacionalidades. Comprar otro paquete, me está mandando WhatsApp, tanto WhatsApp. O el grupo de Telegram. Ok. Eh, sí, de los dos. El Shad Tiger 8.8. Mira, yo este no lo tenía, ¿ves? No lo tenía. Vamos a ponerle me gusta. Me gusta. Y el Shad Tiger 8.8 me parece un tanque bastante... Bastante... Pero bueno, no lo tengo. Así que, como buen coleccionista, seguimos. Bueno, mira veo una racha que me tocó. Tampoco lo tengo, boludo. No lo tengo. Me está tocando... Bueno, se decía supuestamente que te van a tocar todos tanques que no tenías. ¿No? ¿Se supone? Tanque que no voy a usar en la vida. ¿Por qué carajo estoy gastando tantos créditos, boludo? Comprar otro paquete, dale. A ver, tirame tu tranque de mierda. ¿Qué es esto? ¿Es cierto rojo? No, ya te digo que esto sí que no me interesa nada, boludo. Los estilos no me importan, pero... Nada, menos que un pedito de perro, boludo. Que el perrito de Rudy. El Type 59, ya tengo el gold, boludo. ¿Para qué lo quiero este? Bueno, esta es una buena oportun oportunidad para que aquellos que quieran, yo les dejo... Ah, se pueden dejar un like limitado, ¿no? Bueno, yo se lo dejo por si alguno lo quiere. El Type 59 está muy bueno, matchmaking limitado. Es un buen tanque, boludo. Es un muy buen tanque. A ver, no está roto ni mucho menos, pero está bien. El tanque está bien. No, esto, no, esto no. Este no No, no nada de eso No me interesa nada Creo que me importa más los estilos que, que, que eso Tampoco Y lo mismo me tocó eh... Touchdown Ya no me interesa, ya me tocó dos veces No sé cuánto gasté ya, boludo, la verdad que no tengo idea Pero gasté una banda Bueno, esto es lo que puede llegar a pasarles a ustedes Vivo, muerto, no me interesa es lo que puede llegar a pasarles a ustedes Si son tipo compradores compulsivos O algo así Ya empieza a tocar todo lo mismo Último, último pues ya voy a perder 800.000 créditos Bueno, el último, el último, el último El chaval está se empieza a estar en el casino bol. El último Nada, esto ya listo, chau Otra vez volvimos a la... Volvió la rueda a lo mismo. Así que bueno, chicos, nada, hemos adquirido eh, el M41D, el Rudy. Eh, y me está faltando uno. El Shattacker 8.8. Bueno, es lo que hay. Esto es, esto es la caravana de comercio. ¿Bien? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Déjenme en los comentarios. Lo que sí no te olvides es de dejar ese like, de seguirme en you know que tenés abajo, que también streameo todos los días. Y seguramente vamos a empezar a streamear en otra plataforma. Que es un secreto, porque no lo puedo decir. Porque. No sé. Vamos a ver. Vamos oh, qué pasa. Eh, así que bueno, nada, amigos, los quiero mucho, cuídense. Y acá les traje, o sea, en crudo, en, no, no es en vivo porque no estoy en vivo, pero se los traje así: de 49 pasé a 37 y de 159 a, 3, a 138. Así que evalúen ustedes si les conviene, si les gusta, si no les gusta. Esto es lo que se van a encontrar en la caravana de comercio. Bueno, los quiero mucho, cuídense y déjenme en los comentarios qué piensan acerca de esto. Y no se olviden de dejar ese like. Síganme en Instagram también para ver cosas que subo todos los días. Y los quiero mucho. Chau.